Bueno, estamos aquí con, con el compañero Efraín Foglia, que de Mobility Lab, entre otros proyectos, investigador independiente, una persona increíble en muchos aspectos, ¿no? en sus tra trabajos que hace. Bueno, eh, vamos a entrar un poco, a mí me interesa mucho esta entrevista, enfocarla para lo del Brain Polyphony, porque como este año en una de las zonas ápticas estoy trabajando con el tema que me te he contado integrar las señales, data, bioseñales del cuerpo y tal y cual. Pues, aunque sea a nivel de prototipo, porque tampoco voy a hacer un, un, trabajo, un trabajo muy exhaustivo, pero sí como un poco unos primeros prototipos y primeros eh, ensayos de todo este tema. Entonces me gustaría un poco, para eso es la entrevista, ¿no? un poco para que vosotros desde la, vuestra experiencia con Brain Polyphony puedas... Eh, lo podamos compartir, tanto para que yo pueda aprender cosas, pero también como luego se va a compartir, pues luego pues que las personas lo puedan consultar si es necesario, etc. Entonces, eh, vamos un poco a entrar en la materia. Trabajáis habitualmente alimentando el marco académico con el creativo artístico y de research, con un trasfondo experimental y de transformación social, ¿no? a nivel de Mobility Lab sobre todo me refiero. Entonces, en vuestro proyecto <coughs> Brain Polyphony, ¿Cómo fue el trabajo con las investigadoras del Centro de Recerca Genómica? A grandes rasgos, ¿qué conclusiones sacas de esta colaboración con este grupo de investigadoras? Bueno, en, en primera instancia, el, la movilística eh, empezó el proceso eh, de trabajo eh, en esta línea de investigación hace tiempo y, eh, en Brasil haciendo un prototipo pero que no incluía la lectura de ondas cerebrales. Uh -huh. eh, y siempre estaba esta sospecha, ¿no? esta duda, eh, de que realmente estábamos trabajando en un sector de artistas experimentales, de académicos, de investigadores, pero siempre dentro del mismo ámbito. Y siempre me da la impresión, principalmente con el tema de New Media Art, electrónico, etcétera, etcétera, que siempre se ha romantizado bastante. ...esta idea de arte, ciencia y tecnología. Esto uh -huh. ya es mi opinión uh -huh. y siempre uh -huh. se habla mucho... ...pero en el fondo hay muy poco intercambio. Lo que uh -huh. sí hay es que desde el arte se agarran muchas estéticas... ...procesos uh -huh. de la ciencia... Uh -huh. ...pero que si tú vas a la investigación que está dando resultados... ...prácticos difícilmente algo han agarrado de la experimentación artística de, más radical de Nueva York o de Barcelona o de Ciudad de México. Okay. Eh, si hablas con un artista, dirás, sí, sí, sí, nosotros, ciencia, uh -huh. ciencia, ciencia, tú vas y hablas con un científico y dices, sí, han, han sacado una subvención, hemos dado una charleta, yeah. mola, y sí, nos ha abierto puertas, pero en el fondo regresan a su proceso. Yeah. ¿No? Entonces, esto pasó en Brasil. Y entonces, uno de los límites de un proceso muy chulo este que tenemos en Brasil, precisamente para tener financiamiento y para tener resultados, era que el Ministerio de Ciencia de allá decía, ya, pero es que ustedes no, no están aliados con científicos ni nada de esto. O sea, se siguen, se siguen tirando sus pajillas y guay. Yo te puedo dar financiamiento <risa> yeah, por arte y yeah, eso, yeah. pero tú no me estás dando. Y entonces vienen los artistas no, no, ¿cómo de que no? Total, de que realmente no hay una forma de, de realmente llevar esto al territorio de lo uh -huh. cuantitativo uh -huh. o esto. Y entonces... A nosotros más o menos no estaba igual, pero sí teníamos esta sospecha, ¿no? Uh -huh. Decir, joder, aquí nos falta saber de uh -huh. neurociencia, por ejemplo. Okay. Aquí nos falta que alguien, sí. pero no alguien que haga un bolo, ¿no? O alguien que te sí, eche sí. una mano, no, no, alguien que integralmente sí, esté sí. allá. Y entonces fue cuando, principalmente por la deriva social que tiene el proyecto, que que básicamente también es la forma en que tú trabajas, en, de forma intrínseca, aunque no necesariamente declarada, y muchas veces declarada, que es el hecho de decir, vale, pero ese tipo de herramientas que desarrollamos se tienen que democratizar y por tanto tienen que ser de código abierto uh -huh. y por tanto no somos dueños de ese conocimiento, por tanto uh -huh. se debería de liberar, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ya que en Barcelona se enteraron del proyecto en el Centro de Recerca Genómica y entonces nos llamaron. Uh -huh. O sea que básicamente un poco el motivo era que querían sumar en un proyecto aquello, aquel discurso que teníamos, porque en el fondo ellos pueden pagar a tres informáticos allá y meterlos. Pero lo que es el matiz de eh, experimentación, búsqueda de intersección, sí es verdad que no lo tenía una serie de avances que ellos estaban desarrollando. Entonces fue cuando uh -huh. Mara Diersen, que es nuestra científica punk, ¿no? uh -huh. o sea, tampoco es que sea cualquier científico habitual, ¿Sí? sino es una científica que era tenor, que tiene un grupo de rock, Okay. que le gusta llevar al límite las cosas, uh -huh. que bueno sale también en las listas estas que igual pueden ser chorrada o no, pero bueno, finalmente habla, te dice algo de la gente, en las 10 mujeres más influyentes del Estado español y la ves ahí con, constantemente uh -huh. como llegando a la fricción, o sea, que tampoco fue el científico habitual. Y entonces ya fue cuando hablamos y yo hablé con ella y le dije, eh, bueno Mara, pero aquí el tema es que nosotros sí podemos entrar a trabajar en consorcios científicos mm. tan potentes como su centro, porque es un centro de investigación de excelencia uh -huh. pero nosotros nuestros límites, ¿no? nuestras líneas rojas no sé cómo dicen los políticos, están en que esto podamos ocupar software libre y todo eso porque uh -huh. si no, ya sabemos cómo funciona el sistema de la ciencia claro, a nivel de patentes claro. vamos a terminar haciendo un bolo va a ser la inversa, un bolo sí, nosotros yeah, yeah. y tú luego me vas a decir que la farmacéutica no sé qué yeah. pues fue la que sé, entonces eh, ella dijo no, no, no, no. Aquí que se respete cada, cada uh -huh. tema y, este, uh -huh. y lo ha respetado. O okay. sea, ha respetado hasta cierto Evidentemente que al hacer procesos de investigación, donde también incluyen financiamiento, financiación en, en investigación, también nos han puesto algunos límites a negociar claro. desde su lado. Claro. Y tengo que decir, una primera parte de la experiencia, debido a tu pregunta, es que saben muy poco, muy, muy poco de sistemas tecnológicos de matriz abierta. Dentro, o sea, se sabe muy poco. Okay. O sea, no ha habido una didáctica. Por otro lado, por, otro, por eh, en otro sentido, a partir de los últimos años que hubo demasiado dinero y muy buenos resultados en España, pues ellos simplemente encargaban la uh -huh. parte tecnológica uh -huh. y nunca se planteaba una parte tecnológica creativa. Por ejemplo, esa etiqueta que tú usas, ¿no? Creative Code es algo que ellos eh, hacen un experimento, lo diseñan. Eh, nosotros hemos aprendido mucho, por ejemplo, a diseñar experimentos que den resultados científicos y luego le dicen al, al, al coder, que claro, le dicen al no sé qué, eh, qué malo. Todo está muy sectorializado, ¿no? Y en entonces, realidad, es exactamente. Como, estamos y entonces, de algo como muy sectorializado. Una... Pasan factura a tal empresa que les hace el code, pasan factura que quieren un tubo de ensayo que filtra gotas de sangre <coughs> para luego analizarlo, pues simplemente tienen cinco o seis proveedores que normalmente son cerraditos, uh -huh. que les facturan ella, o sea... A nivel de infraestructura, yeah, ellos nunca yeah. han cuestionado que eso pueda ser de otra, de otra forma. ¿Qué está pasando ahora a nivel global? Que también tiene que ver con, con esta fortuna de nosotros participar en este proyecto. Que ya MIT y a varios lugares dicen, a ver, a ver, a ver, pero si un sensor de presión, de respiración, no lo podemos hacer. Uh -huh. ¿no? O sea que no necesitamos pagar 300 mil dólares, yeah. si mejor nos gastamos un buen dinero en un recurso humano en un hacker. Claro, y que nos lo haga claro. y además que se vaya replicando. Creo que pers, pero que, pero sí, que, sí. Y de hecho, Gracias. una experiencia previa de un proyecto que hicimos para Eufoni, para el festival que se llama Tuitificador, uh -huh. ya por vínculos de, en el Museo de, de la Ciencia de Londres, que es donde está el dinosaurio este grandote y junto al Victoria Albert tiene una cosa muy chula y es que dentro del Museo de Ciencia, adentro tienen un centro de investigación petit, que uh -huh. está ligado a la, al Imperial College. Uh -huh. Entonces ahí lo que hay son investigadores hackers, entonces, a esta peña la envían a la costa del Reino Unido y le dicen, tío, este, ahí investiga cosas, pero necesitamos que generes herramientas. Okay. Y entonces, esta gente, por ejemplo, está sacando libros que se llaman Herramientas Informáticas para Científicos y ya nos ha pedido bastantes para publicación. ¿no? O sea que hay una tendencia también general de mejora en este tipo de concepción. Lo que pasa es que aquí todavía vamos muy atrás. Ya, yeah. Porque aquí tienes una, una serie de centros y de ecosistemas que tranquilamente podrían estar trabajando en centros de investigación, pero todavía no se da este proceso. También trabajar en un centro de investigación o colaborar con ellos te exige una serie de disciplina que difícilmente el sector artístico y el hacker la tiene. <risa> yeah, o sea, por re, yeah, re, yeah, reuniones, ejemplo, claro. reuniones, bueno, Jordi, Jordi sí, sí. de está haciendo un montón de reuniones de que antes era como yo, ¿por qué voy a hacer eso? Yeah. Y cada reunión tiene que presentar una... Todo va en inglés, esta carta tiene que justificar casi cada detalle, lo cual a, a, tanto a Jordi como a mí nos parece bien para este proyecto, uh -huh. nos lleva a otro territorio y, uh -huh. y nos gusta de alguna forma ser ortodoxos en determinadas cosas, pero sí es verdad que si tú piensas en quién más podría contar para que entre y que de repente le pongan una reunión a las 7 de la mañana, hay correos que te llegan a las 5.40 de los científicos de la mañana, o sea que ya se levantaron a las 5 y ya le están dando. Wow. ¿no? Y, y tienes que responder antes de las 10 algo así. O sea que son, son, son de alto rendimiento esta peña, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Porque están, y luego también ellos mismos hay unas entrevistas muy interesantes que dicen, claro, pero también aquí hay una movida muy loca porque están forzando incluso para recibir financiamiento de investigadores para que falsen da, eh, resultados para seguir recibiendo. O sea, también hay un globo allá yeah, yeah, en la yeah. ciencia… Que, es, que está bien jodido porque ahí los podéis... obligan a que hagan papers de alto impacto sí, sí, a partir de ahí vienen las economías del financiamiento o sea es, aquello también es otro rock and roll. Eso es ya temas más oscuros, digamos, ¿no? Sería un poco. ¿no? Pero que podemos sospechar, más... ¿no? Que podemos sí, sospechar sí, sí, tranquilamente sí. en cualquier ámbito de la, de la, de oscuros, la venta del conocimiento. Estos sí que están como más tendenciosamente direccionados hacia algo que, ¿no? Por ciertos contratos que tienen hechos. Ya Efectivamente. Previamente. No, igual no es como una maliciosidad. No, no, no, pero es es con un, Es una cadena del capitalismo. Y ahí Exactamente. Y es muy complicado. Hacerlas de otra manera. Es muy complicada porque ya está todo más hecho, y entonces ellos ni se les ocurren, y además el que se le ocurra igual desafía mucho sí, a. por ponerte un ejemplo, tienes a, que. A esa, esa base. Hemos ¿no? llenado en un año un millón de propuestas de financiamiento, eh, porque tienes que echar a todos lados, a nivel europeo, yeah. global, internacional, yeah. tienes que echar. Entonces son applies de 40 páginas yeah. que tienes que justificar hasta qué hora vas a mear. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente te dicen, bueno, equipo informático, y te dicen, venga, va. Y, y tú podrías presupuestar todo un equipo con 1.500, 2.000 euros, ¿no? Y te gastan, o sea, y resuelves. Y de repente ves que los presupuestos son de 30, 60.000, porque hay 5 max de 2.500 euros en una tienda pija, ni siquiera se ha contrastado. Uh -huh. Y con un montón de cosas que tú dices, claro, esto en un, en un hackerspace o en otro lado, se optimizaría mucho más. Claro, claro. Nunca les ha temblado el pulso porque alguien presupuesta un ordenador de 2.500 o 3.000 y nadie dice que no, yeah. sino lo meten. Lo meten y ya está. Lo meten, y se, se acepta acaba. y el ordenador llega, yeah. Yeah. paquetadito súper guapo, sí, sí, sí, sí. le ponen su sello y ya está. Entonces, sí. eh, esta es un poco la experiencia en grandes eh, términos. ¿Qué pasa? Que realmente después de este año empezamos el segundo. Nos, nos, es, o sea, estamos muy agradecidos de que un trabajo que se ha hecho en términos generales, desde literal, de forma experimental, cruzando a veces la academia cuando podemos, cruzando el espacio del arte, cruzando uh -huh. todo esto, uh -huh. este, pues que de repente nos demos cuenta en algo que creíamos que puede jugar un rol social a cualquier nivel, desde el nivel calle no lo autogestionamos o no, no, no, vamos a jugar con esta gente, no, no te juegas la vida pero sí puede ser una experiencia de 3, 4, 5 años que, que nos permite también decir, hostia, pues a lo mejor también nos hemos radicalizado mucho y podríamos hacer un intercambio porque hay gente buena en todos los sectores más allá de que el sistema, ¿cierto? Y uno de ellas okay. es, es la, nuestra colaboradora, Mara Dierse. Sí, Diez, sí. ¿no? Estoy totalmente muy de acuerdo ¿no? con ese punto. Muy bien, está muy interesante lo que has contado, así de grandes rasgos de la, todo el feedback que habéis tenido con… Bueno, en este ejemplo, ¿no? Que podría ser un ejemplo, o ha sea, expandido a otras… Totalmente. A otros casos, ¿eh? Pero este tipo de relación entre artistas, investigadores o incluso del ámbito arte, arte academia, etcétera, con los hardline researchers ¿no? de sí. laboratorio, de científico, más de, ¿no? instituciones como por ejemplo pueden ser la, el centro de recerca de Bueno, voy a entrar ahora un poco en el tema más técnico del proyecto. Sé que habéis trabajado con Open Text, como has mencionado ahora, el PD, por ejemplo, el Pure Data lo habéis utilizado como una herramienta diseñada para hacer la sonificación de las Brainwaves y tal. Entonces, me gustaría también saber, había, yo he visto identificado una interface que supongo que era como un programa diseñado para la ocasión, no sé si los compañeros vuestros lo han diseñado o no, Esto, me gustaría un poco que me contaras un poco toda esta cadena de técnica, ¿no? entonces, que expliques la, nos cuentes la cadena técnica lo más sintética posible y qué partes han sido las más dificultosas, también a nivel de datos, puesto que yo también he trabajado con este tema de interacción y recepción de datos y a veces es, todos sabemos que una cosa es la idea, lo que tú quieres llegar a conseguir y otra cosa es la realidad, que luego te vienen una cantidad de información que igual tienes que filtrar y hacer medias, averages, no sé qué. Entonces, un poco que nos contaras un poco la, okay. así la cadena técnica, así a grandes rasgos. Esto es un poco más geek que esta pregunta, pero digamos... Así sí, sí, como sí, más... o sea, la, la arquitectura del sistema. Es relativamente sencilla a nivel de hardware. Uh -huh. Es básicamente un escáner, sí. que puede ser cualquier, en este caso es de ondas cerebrales, eh, sistema inalámbrico Bluetooth a un ordenador, uh -huh. y ahí el programa propietario de ese hardware uh -huh. es, el que tiene, es el que te lo lee y te clasifica. Es un sistema bastante desarrollado. Y a partir de ahí. ¿Cómo se llama el.? Eh, Neuroelectrics. Neuro neuro en, neuro en obvio, Neuroelectrics. Ahora te explico un poco. Sí, sí te sí, explico sí. la arquitectura y luego vale, lo que no, tiene acuerdo. que ver con las corporaciones. De de, y luego te viene una interfaz de Neuroelectrics muy uh, user friendly, así tipo uh -huh. programa de Mac. Y de ahí por. Por, este, por charcha. Los datos que interesan pasan a PD. Ok. Entonces en el ordenador tú lo que tienes abierto son esas dos capas. De acuerdo. Eh, y luego, ya, esta es en la primera fase luego ya tendrá que estar todo integrado y ya simplemente del PD salida de audio o sea, la arquitectura es esa ¿sí? o sea, tú tienes el escáner y entonces hago la segunda capa de la arquitectura en el casco de hiendas cerebrales en el fondo es bastante simple y sencillo son electrodos ¿no? y hay muchísimos en el mercado uh -huh. hay el más robusto, que es un, un hardware como muy muy caro es este que se llama Enovio, que es de una empresa catalana británica tiene sede aquí y en Londres. Uh -huh. Y ellos directamente tiraron por desarrollar un hardware de altísimas prestaciones para sistemas clínicos. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cualquier hardware que ocupes, si tú después quieres tener resultados científicos homologados, el hardware tiene que estar homologado por ese sistema científico. Ok. ¿Sí? Es un loop. Es un loop, un loop muy loco. Loop. Y homologar un sistema de hardware y todo cuesta mogollón. Ya. No, no, no. Estamos hablando es de lo mismo que has mencionado al principio. Exactamente. Cuesta mogollón. Entonces... El es tema de loops entre este tipo de hardware con aquella empresa que hace el hardware, la que no sé cuánto, que al final es la, que homologada, la puede hacer homologada porque cualquier otro estudio no. Efectivamente. And so on. Entonces, yeah. el, el hardware en sí, a nivel de. está diseñadito y todo, cosa que no es relevante, o sea que es como muy cool, cosa que no es relevante para nosotros a nivel de resultados, uh -huh. pero para lo que es la industria sí, ¿no? eh, para Silicon Valley, para toda esta gente, porque esta empresa está a este nivel. Y realmente lo que hace es detectar las, eh, las señales eléctricas de tu cerebro. O sea, son electrodos de cobre. O sea, es como una clave morse okay. O sea, del, el, cuando te ponen los electrodos en el casco, por muy sofisticado que se vea, uh -huh. hasta que llega el chip del casco, es plain. O sea, es súper sencillo. ¿no? Uh -huh. De ahí te viene, y luego ya de ahí viene la parte que es muy hace interesante… Una Perdona, en este caso, ¿hace una amplificación de, la, de, las, digamos, de los picos de, de la actividad neural? ¿O ¿Cuál, cuál lo, no, lo que, lo que sucede es que hay una serie de zonas en el cerebro que ya están muy estudiadas. Y esto sí, es lo guay de sí. lo que hay, hay un círculo de cinco, sí, cinco puntos en concreto sí. que, te, que ya son susceptibles de hablarte del de dolor del cerebro. Y sí. hay otros cinco o diez que ya sí puedes ir profundizando. Por ejemplo, sí. el grado máximo para obtener información del cerebro es cuando incluso tú ya penetras en el cráneo, o sea, lo más cercano de tocar el cerebro. O sea, por eso todo esto es cutáneo, Uh -huh. O sea, lo que usamos, y, es como muy, muy, y tiene una profundidad de determinados bits y determinados uh -huh. megahertz de lectura. Uh -huh. Pero si todavía, a partir de ahí, todavía hay mucho que estudiar, si tú vas perforando el cráneo, imagínate que llegas a tener un casco de pinchos. Yeah. Y ahí ya llegas a la, a la mega hostia de lo de la lectura. Yeah. Entonces tú aquí lo que recibes son señales eléctricas, en, en principio como vienen, y no están amplificadas porque no, está, no tiene ningún tipo de de phantom, ¿no? El cable, claro, claro. Pero cuando llega, unas, unos filtros que es el cráneo, es exactamente, desde el, el pelo. Es el, y lo único que tiene ese contacto de cobre es un gel que médicamente está comprobado que lo que te permite es tener una uh -huh. mejor transmisión. transmisión. Lo que hará es que aísla, uh -huh. ¿no? A partir uh -huh. de los materiales. Pero uh -huh. es tan sencillo como un cobre directamente en el cerebro y de que sale un cable de cobre con aislado. Lo complejo donde dónde viene y lo guapo. Todo eso aquí atrás hay una pequeña maletita amarilla que es realmente donde está el machine learning del sistema. Ese okay. es el algoritmo potente, okay. en este caso de la empresa, o de quien lo quiera desarrollar. Sí. Es una maletita de unos 7 centímetros sí, por 3, sí. muy bien parida uh -huh. en todos los sentidos, desde usabilidad, tacatacatá, ta, ta, ta, que además tiene acelerómetro, tiene todos los juguetes que nos encantan, uh -huh. eh, y además a partir de ahí puede salir un rate del hack rate, del corazón, corazón, y a partir de ahí puedes tener musculación uh -huh. y a partir de ahí, casi en ese cacharro podrías conectar, hasta podrías quitarlo del cerebro y podrías conectar sistemas de respiración, ópticos y todo, o sea, y está en un espacio muy pequeño, wow. y esto es potentísimo, o sea, es una maravilla entonces, a partir de ahí lo envía eh, por Bluetooth, que por ejemplo es una cosa que, en principio nosotros con la experiencia que tenemos de GIF y de, y de redes mesh, así como dinámicas muy, muy, uh -huh. muy guapas dijimos, claro, con el Bluetooth estamos perdiendo Bluetooth es bastante además de privado, ta, ta, ta, pero o sea, yo casi al segundo día dije, pero nosotros vamos a hacer una mesa de varios cascos de la peña en muchos países y vamos a ver resultados de intercambio de, de neurofeedback y todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ellos ya se lo plantearon, no por lo que yo haya dicho, porque ya sabían que venía por ahí y era esa transmisión entre el casco y, el, y los ordenadores o los, los sistemas informáticos, se está buscando también de que sea por protocolos más potentes de red. Bueno, está ahí el Machine Learning y lo que hace es que filtra y ya te clasifica en el software. Uh -huh. Tal señal viene de la zona cerebral tal, que se llama la E1, uh -huh. que los científicos ya saben que eso pertenece a la corteza al lado del cerebro, que, que, te que, que se excita cuando mueves el brazo derecho. Uh -huh. Y la otra del modo, es que es, y hay un conocimiento ya muy desarrollado a nivel neurocientífico en todos los años que se han hecho. Este, de Ya se sabe mucho del cerebro, pero es, el organo, es un órgano muy complejo. Uh -huh. Y entonces, en proporción, es muy poco lo que se sabe, pero ya con lo que se sabe puede ser mogollón de cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que um, eso llega al, al, al, al software este, que está muy bien parido también, y que pero ese, software es cerradito. Uh -huh. ese software es cerradito. Entonces, nosotros en el proyecto lo que propusimos es de que vale, ya que eso llega a un software cerradito, entonces que al que salta sea abiertito. Claro. <risa> o sea, claro. un win-win. Un, un sí, sí, un win-win. Un win-win. Claro, y claro. que después pudiéramos hacer la bifurcación de que lo que quiera capitalizar la empresa y todo, pues que se lo lleve. Si quiere integrar el PD, o sea, en C, que lo que lo reescriban en C y lo metan ahí yeah. y lo vendan a lo que. Y que pero es que nosotros gradualmente iríamos ocupando cada vez más cuando tengamos las homologaciones en la investigación de que ese caso que está homologado, tirar a un sistema OpenBCI que está muy guapo, que se está usando en Estados Unidos, uh -huh. que es un sistema que te cuesta 60 dólares y que tiene una placa Arduino, es de base de Arduino y que se conectaría con todos nuestros juguetes y todos los que tú conoces de una forma así como súper orgánica uh -huh. y entonces ya de ahí la explosión de ideas es como muy loca, entonces básicamente esa es la arquitectura. El PD es un poquito ya lo que tú conoces, o sea se están haciendo ahí herramientas y a lo que es fundamental es que de repente esta gente que tiene su ejército de informáticos, de telecos y todo, que son la, la mega hostia, de repente nunca se habían planteado retos de estos y llegó Popper, les conectó todo y de repente ya estaba graficando el PD, ¿no? Entonces fliparon. Ajá. Así como, a ver, a ver, esto no estaba en nuestro mapa, ¿no? O sea, yeah. peña así. Claro. No, no, es que esto no es incompatible. Viva Popper, hace un TCP, taca, taca, taca empieza a transmitir y ya empieza le saca, le saca un log de, de todo lo que venía chupando. Entonces se quedan como, claro, claro. Wow, o sea, no tienen ni puta idea de lo que era un PD, no tienen ni puta ya, idea ya, de lo ya, que era un ya, sistema ya, de yo. estos, sí, cero. quedan a cuadros. Se quedan a cuadros, de, de hecho cuadros. fueron a, como empresa, fueron al Burning Man y se lo llevaron, <risa> sí. se lo llevaron y el Popper <risa> les hizo ahí, el Popper les hizo el patch y se bueno, llévense, lo estuvieron ahí en el Burning Man con el sistema Ajá. y ya empezaron a jugar. Entonces la, la empresa, nosotros hemos aprendido bastante de la empresa. Hay un montón de cosas que tenemos claro que no nos gustan de, del sistema empresarial, pero por otro lado, a nivel de, que es un poco lo que refuerza este, la, que estamos a gusto y todo, que vimos que el, no hay una cosa ya oscura, sino que realmente todo lo que confiamos, ¿no? de desarrollo open tecnológico y todo, es de una potencia tremenda. Otra seña, uh -huh. otra seña a nivel de arquitectura puede decir que pues, estamos revisando un montón de papers que se han hecho y gran parte, que es ahora la, a la que saltaré al tema de la significación, gran parte de los experimentos que se han hecho con significación en sistemas complejos de este tipo, están hechos con PD. Punto. Claro. Punto. O sea, la, los científicos están homologando la herramienta abierta, el framework abierto, bueno, porque se dan cuenta de esa flexibilidad. Claro, bueno, claro porque ven el potencial que tiene. Es que si ellos están acostumbrados a un tipo de herramientas, pues por, por unas condiciones que hemos comentado antes, ¿no? De ciertos ciertos vicios que se sí, suceden sí, sí. desde hace muchos años, claro, ven que igual desde otros territorios que más experimentales, que, o sea, ellos también pueden ser experimentales, pero me refiero territorios más estos sí pero al trabajar creación. por proyecto al trabajar por proyecto tienen menos margen de ser experimental yeah, yeah, yeah, yeah. porque tienen un, sí. son son asesinos a sueldo en el sentido no, eso está claro eh, en eso les está, encargan algo y, claro que y y tiene que optimizar por horas en, en, a nivel de detalle del último minuto como o sea, eso y, y la última de y ellos no, no gastan todo lo cual está, claro, bien, claro. está bien en el sentido pero desde la filosofía de la que en la que tú te mueves, en la que nos movemos, claro. ahí están los cuestionamientos a flor de piel y los podemos comprobar. También o sea, no es de fuerte, que creemos sino... que pasa esto. Yeah. Y entonces viene la, la parte de la zonificación, que es donde Iván, Iván Sester, que es, él es colaborador, él, él, él no está en el team, pero lo está desarrollando la parte de musicalización, uh -huh. más bien. Uh -huh. Él viene de trabajar con estas movidas, pero como él también no, es, no está ligado a ningún tipo de cultura open y todo, él trabaja con Max. Ah, con Max. Y lo hace sí. bien, y él, y él tiene su empresita, y hace cosas como muy molonas y todo, y, y entonces lo mismo. El salto entre Max y Pede es natural que lo hace Popper también, porque te digo, la demás gente ni siquiera se lo había planteado. Ya. Entonces Popper te ve el Max, te hace esto, y les conecta, papá, pachea, y todo funciona. Todo funciona. Todo funciona. <risa> ¿No? Y, y entonces, eh, como puedes ver, hay un balance entre aceptar una serie de procesos híbridos, ¿no?, Manuel de Landa, por ejemplo, dice una cosa muy interesante, el filósofo, y es que, en el fondo, tampoco es que no hay un proceso completamente open y uno completamente cerrado. O sea, nos estamos, deambulamos entre licencias abiertas, entre sistemas de vidas ultracapitalistas, tú, tú tienes aquí tu Debian, pero este es una IBM, ¿no? Que lo hicieron niños ya, de la India, o sea, todos estamos. Realmente en eso hay que aspirar, ¿no? Cada vez a, a ganar en margen, sí, sí. pero hoy en día, el cable de Ethernet, ¿no? Y el servidor, no sé qué, pues es un IBM, ¿no? Entonces sí, estamos sí. ahí, estamos sí, ahí, ¿no? Está claro que... Es muy complejo siempre. Es ese muy tema complejo de... el purismo sí, y ese tipo no, de cosas. No, es, ¿no? Claro, claro, pero sí, la filosofía, estar... la, la filosofía del impacto social es la que nos interesa claro. y que tiene que ser de un grado de accesibilidad y de viralidad de ese conocimiento, que es por lo que estamos allá. Uh -huh. Porque en el fondo, aunque parezca esto. Uh, tengo un punto de arrogancia el comentario que voy a hacer, etcétera, etcétera, pero en el fondo, tanto Popper como yo, y lo hemos hablado muchas veces, ese gran edificio al que vamos, todo el, imagínate, ¿no? Todo el. el la, el glamour que se maneja a nivel de conocimiento científico, realmente no nos interesa. Yeah. O sea, estamos ahí porque podemos encontrar aliados para sacar el proyecto en, y que todo el mundo realmente haga. Pero realmente lo que es el centro de investigación es que si vieras es una pasada. Sí, sí, sí, sí. Y tienen juguetes sí. y, tienen, y todo mundo es famoso. Yeah. O sea, realmente a lo mejor es porque llegamos a una edad ya de madurez que nos, nos tiene contentos, pero nosotros con el proyecto pequeñito de Mobility Labs si va saliendo, también estamos muy bien. Ya está, ¿no? O sea, que digamos, no vamos o sea, a ceder hasta cierto ya, ya. punto en dejarnos hacer de cosas por ese glamour que ya sabemos también, ¿no? sí. que es otro, es otro sistema, ¿me entiendes? Es otro rollo, digamos. Entonces es por así, eso el, en el impacto social en el, claro, en el fondo claro. a nosotros es lo que nos está haciendo este, esta negociación, ¿no? Que entremos aquí. Muy bien. queda bastante claro. En relación a la anterior pregunta de corte técnico, ya para como rematar esta sección, Tú has comentado antes sobre el, el casco este de la empresa catalano inglesa, ¿no? Has comentado antes que es un, un dispositivo como muy bien hecho y por lo tanto también no muy asequible, pues porque es súper pro, ¿no? En plan como muy para, orientado a, a espacios como clínicos. clínicos y demás, ¿no? Entonces, me iba a ir como justamente a la pregunta opuesta que sería, alguien que quiera, por ejemplo, introducirse o trastear con las bioseñales, pero de una manera mucho más artesana y, y, y, y digamos asequible ¿Qué, qué, qué nos recomendarías así como qué, qué tecnologías eh? o sea yo conozco por ejemplo la vitalino la sí, sí, sí, Vitalino, eh, que trabajan bastante que en ese sentido también es una que no es es bastante low cost dentro de lo que cabe tampoco es tan low cost como un, un Arduino pero digamos es un, algo como bastante asequible puesto que lleva bastantes sensores y demás entonces como desde desde el desconocimiento en esta materia te lo pregunto así como si yo, por ejemplo, quiero un poco hacer unos experimentos y no dedicar demasiado presupuesto, ¿hay algún método? ¿Alguna que, que nos, reco o sea, ¿qué nos recomendarías? Aquí el, es algo que hemos aprendido. ¿no? Es que cuando, esto, esto todavía a nivel general, estos sistemas de, de brain scanner eh, son, siguen están en pañales ahora. ¿No? la misma empresa esta que desarrolla, que tiene un búnker de peña desarrollando para eso, hasta hace muy poco ha podido establecer su sistema. Uh -huh. Entonces, a nivel de resultados clínicos, o sea, cuando tú te metes, por ejemplo, a comprobar una hipótesis para peña de parálisis cerebral, o para tema de Alzheimer, o para tema de, de cosas de, del coco wash del cerebro, uh -huh. si tú lo que quieres son resultados fiables, publicables hay muy pocas herramientas y posiblemente estés simplemente en novio en ese sentido, y son herramientas bastante caras. Luego. ¿De cuánto estamos hablando? Perdón, la... em, Empieza por 7000 euros claro. el, el juguete. Claro. Y a partir de ahí, doble con queso, ketchup ya. y toda la historia. Claro. O sea, son caros. Sí. O sea, solamente van enfocados a, a sistemas de, de investigación muy elevados de élite, que ese dinero para ellos es como para nosotros sí, un sí, hardware de está 70. Está clarísimo, pero. ¿no? Y, luego, y luego tienes claro. una gama, hay una explosión gigante de productos pero que tienen muy poca estabilidad a nivel de grandes resultados, de esa envergadura. Pero si tú lo que quieres es empezar a trasear y a lo mejor haces un, uno de los proyectos uh -huh. como los que tú muestras y todo, uh -huh. para mí, el ideal, porque lo he estado machacando. Sí, Por ejemplo, nosotros sí, también ¿sí? tenemos uno ¿sí? que se llama Emotive, ¿sí? que es comercial, barato. No, yeah, pero yeah. el que lo, realmente yeah. lo peta, y esto subraya todavía más todo lo que he dicho, es OpenBCI. Okay. que es el de base de arduino, lo puedes comprar de forma modular, puedes hacer un click start, te lo puedes ir pagando, hay descuento para hackers, lo están haciendo este en Estados Unidos, tiene una comunidad bien uh -huh. potente, uh -huh. eh, se desarrolla también con el sistema que, o sea, se, se coordina perfectamente con un hardware abierto que se llama Pupil, que es el con el que empezamos en Brasil, uh -huh. eh, ese, y además, con base en arduino, tú ya al verlo, ya entiendes mogollón de yeah. cosas. Entonces, ese es un caramelito. Okay. Y, y, además, este, por ejemplo, cuando y se estamos, la pasan ¿verdad? bien. O sea, claro, tú estás viendo claro. cuando está ahí, ahí. Va la gente, un poco como cuando es un GIFILAB, un HACKLAB, así como siempre, no sonorización y, y secuencias y todo. Ya hay mogollón de peña en muchos países que ya llega allá, uh -huh. trae sus cacharros, ya lo hackeo. el Todo lo que es la arquitectura de diseño es para 3D. Ya te dice todos los modelos y tú ya te haces el tuyo, te lo customizas. OpenBC es un proyecto precioso uh -huh. y le están dando el rigor científico para que se homologue. Nuestra idea es intentar homologarlo acá. ¿Qué significa? Que tienes que hacer cuarenta y tantas pruebas, hacer papers y todo, pero eso es una joyita. Es una joyita. O sea, en todos los sentidos. Será un poquito más caro a lo mejor, o un poco más. O diversa la comercialización, entonces, como lo del Open Hardware, pero van muy sólidos. Y tienen este tema yankee, ¿no? Que igual te hace un hack lag en un zulo en Berlín, pero luego están en la feria del MIT en París. O sea, tienen esta que le da, le da, pues, lo prueba la industria, luego lo prueban los hackings, no sube mucho de precio. Okay. Arduino dice, a mí me conviene porque te, te claro. abro allá ese, ese camino. Sí, sí. Oh, y, sí, el, sí. y es un proyecto bien lindo, bien lindo. Yo lo recomendaría sí, ampliamente. Sí, sí. Y, de hecho, eh, no hemos visto proyecto en, acá en el sur de Europa que esté tocando el OpenBCI todavía. Hay un montón de piña que hace el Emotive, que es uno bien lindo. Uh -huh. eh, perdón, novio en No, Enobio es el que tenemos, Emotive se llama, uh -huh. que es el más comercial. Es como la, el Parrot. La marca yeah, Parrot claro. de los cascos. Sí, sí. Y lo que, te, lo que sí es lo que todo lo que te promete allá, a nivel, cuando empiezas a subir y te quieres tener un registro científico un poco más lógico, él saber lo que pasa en el cerebro de alguien, te tiene una, un sistema, una, una eficacia muy baja. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están dando muchísimas clases de... Por lo que hace el lot, ¿no? De drones y todo, está funcionando perfecto uh -huh. para que Peña, que esté manejando drones, una escuela de drones y todo, a través de de estos cascos que te viene el costo, tú por 350 dólares tú tienes un cacharrito básico y empiezas a jugar, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, creo que queda claro. El... Sí, el pensé ahí no, sí, no, sí. no hay duda. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Vale, voy a entrar con otra pregunta. ¿Qué aplicaciones prácticas tendrían este tipo de dispositivos como el Brain Polyphony? Está claro que no, y ya un poco por lo que conozco del proyecto y tal, habéis trabajado con personas con dificultades cognitivas varias, pues yo no sé, no sé si me equivoco, pero igual algunas con cierta parte de parálisis cerebral o secciones tal, o Alzheimer, lo que comentabas antes y tal. Entonces, aquí hay un punto que a mí me gustaría conocer, que es, más allá de la experiencia estética y lúdica que también este tipo de trabajos traen, porque aunque igual también está muy direccionado para estos tipo de propuestas, de, de, de objetivos digamos de transformador terapéutico o terapéutico-social, digamos, también luego hay el otro punto que es el experimentativo, creativo, también por deporte como muchas veces hacemos, ¿no? eso, eso está claro. ¿no? Pero aquí hay una pregunta que me sale en todo este escenario que es, bueno, el dispositivo traduce pulsos amplificados, como os comentado antes, de, la, de las actividades cerebrales, ¿no? Ajá. Y esa amplificación la traduce a una cierta información que luego es traducida por el programa de sonificación, etc. Entonces, ¿cuántas habéis clasificado de emociones? Por un lado, Ajá. porque esta pregunta del cuántas es porque para mí es un misterio. El otro día, por ejemplo, llegué a un link que te enviaré, un link que ahora no lo tengo aquí apuntado, pero que ponía, ahora no recuerdo bien, pero 50, 40 emociones que seguramente habrás eh, experimentado y no sabías que existían. Uh -huh. Entonces te ponía una serie de nombres, además, que nunca había oído en mi vida, por supuesto, y situaciones que te decías, hostia, ¿esto es una emoción? O sea, o sea están en territorios, por supuesto que es del, del campo de las emociones y del cognitive science, pero digamos que no es tan una emoción tan clara, nítida como el contento, enfadado, o sea, algo que me es como muy rotundamente uh -huh. claro, sino que es como, tiene muchas capas de, de fusión de cosas, entonces la pregunta es, por un lado, ¿cuántas habéis clasificado a nivel del Brain Polyphony? Y la segunda es, bueno, teniendo en cuenta que hay toda esa combinatoria y seguramente muchas que no conocemos, ¿cómo hacemos para, uh -huh. para analizar bien? Igual es una pregunta complicada porque igual estáis en ello, o, la, o incluso las del parque de reserva genómica están trabajando, seguramente, en todas, o otros espacios de, de cognitive science estarán trabajando, me imagino. Es decir, es un territorio también que a veces dices, hostia, sabemos unas cuantas cosas, pero es que, claro, en realidad tampoco sabemos tanto. O sea, es como no, al final luego se se a abrir luego otro, otro árbol, otro árbol de más, y luego también una fusión que de emociones que al final es otra, otro pulso de emoción y que seguramente tendrá una actividad cerebral distinta a la anterior, o sea, etcétera. O sea, entonces. Bueno, un poco que nos dijeras cuántas habéis clasificado y cómo ves este tema de cómo ampliar más, ¿no? O, cómo, o sea, si, no sé si hasta cuántas tenéis clasificadas ahora y si, cómo sería posible o cómo ves tú el implementar nuevas o implementar otros estados emocionales que puedan venir en el futuro o pueden venir en el, próximamente en otros estudios. Sí, el, el, esta pregunta que tú haces supongo que las únicas personas que la tenían era Jordi y yo cuando entramos, ¿no? Ajá. De, vale, emociones, ¿y qué me estás diciendo, sí, no? Sí. Feliz, pero también la felicidad es una construcción cultural o la tristeza. Sí, Nosotros sí. venimos de esa parte más humanística, ¿no? Claro, de, claro. vale, ¿qué me estás diciendo? Que yo voy a clasificar la tristeza, pero... Y luego, ¿cómo ya. voy a saber? Tacatá, tacatá, ta -ta, claro. ¿no? Eh, de hecho, el, el libro este, ¿no? Famoso de, de Castañeda, de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? por lo que mucha gente se metió al peyote a la de realidades no habituales, ¿no? Y uh -huh. que decía que tú cuando te estás haciendo estás, estás una carcajada al oeste de esto, cuando hasta pierdes el sentido que no puedes respirar de sí, la típica carcajada sí, que no puedes sí. más, te lleva un grado ¿no? de, de uh -huh. muy parecido a lo mejor cuando estás hipercolocado colocado sí, ¿no? a nivel sí, cerebral. Entonces, sí. por ejemplo, nosotros veníamos de esta escuela de, uh -huh. bueno, ¿qué me está diciendo? Pero aquella gente sí lo tiene muy claro en el sentido estricto y es mucho más sencillo de lo que parece. Tiene que ver con lo que se ha escrito y lo que se ha comprobado. Uh -huh. Entonces hay un sistema que se llama el circunplex, uh -huh que es de un paper de los años 80, de hecho no ha avanzado tanto ese conocimiento. Uh -huh. Y este científico, incluso antes de que viniera el Machine Learning y todos estos sistemas, generó un modelo que es muy sencillo y que tiene que ver por un lado con el tipo de señal que lanza el cerebro y que realmente se relaciona con cinco o seis sentimientos o feelings muy básicos. Uh -huh. Esa es una forma de, de medirlo y la otra es la intensidad de ello, ¿no? uh -huh. te pongo un ejemplo. Eh, se sabe más o menos de forma clara, es un círculo, uh -huh. y te dice más o menos, sí. y te distribuye en ese círculo los estados emocionales, okay. que normalmente son, imagínate, 6, 8, 10 de los típicos. Enojado, triste, excitado, relajado, este, muy cansado, dolor, ta, ta, ta, ta. Es verdaderamente básico sí. el circunplex. Y entonces este circunplex se ha tomado como referencia. Pero lo que le pasaba a muchos de estos sistemas es de que después decías, vale, pero yo como, como pruebo, o sea, yo necesito como un log, no datos de ver qué eso pasa en el cerebro. Uh -huh. Desde la irrupción de las tecnologías digitales ya lo puedes tener. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que si um, dentro de todo ese circunplex, eh, grados de intensidad mayor o menor, lo que estamos haciendo son pruebas con un perfil muy concreto, con un sector de la población que se considera sana, ¿no? Ahí son como muy a piñón con, los, con los, las palabras, ¿no? Si lo llevas al contexto de debate sociopolítico, pues uh -huh. sería incluso incorrecta. Pero bueno, son como sanas y personas no sanas. Entonces, las sanas son personas que pasan un test eh, y que en principio no tienen ningún tipo de problemas neuronales ni nada, pero también a lo mejor que no han consumido muchas drogas o que uh -huh. no fuman, ta -ta -ta -ta -ta, o que familias sabes, este, uh -huh. eh, eh, disueltas o yo qué sé. Y cuando lo pasan, se hace un test que tiene que ver con la inducción de sensaciones para ver lo que marca el casco. ¿Qué quiero uh -huh. decir? Que a ti te pongo el casco uh -huh. si eres un voluntario de uh -huh. esta investigación y también científicamente hay una base de datos de determinadas imágenes y sonidos uh -huh. que según la neurociencia dicen que esas imágenes te van a generar un tipo de feeling. Okay. ¿no? Por ejemplo, la, ahora me viene a la mente la, de la, la imagen esta de Vietnam cuando los, los yanquis están retirando y, este, y hay niños desnudos corriendo. La típica imagen sí, de la revista Time. Por cierto, ahora... Ah, la del Zuckerberg, exactamente. Por ejemplo, está. La, la, la, la, bueno el algoritmo de inteligencia artificial de, de Facebook la ha censurado como exactamente, un desnudo. ¿no? Exactamente. Han puesto un cuadrado ahí. Exactamente. O sea, exactamente. Claro, exactamente. El, lo, la, los bots han identificado que eran desnudos. Efectivamente. Se... ¡Ah! Pues mira, por ejemplo, esta, esta imagen es una de una serie de, de bancos de datos clasificados que además solamente pueden usar científicos. Uh -huh. O sea, yo no ni siquiera la puedo compartir ni nada. Y es un pequeño programita que te va pasando como... Eh, cada tres segundos los segundos también están como muy calibrados por las zonas cerebrales uh -huh. hace que tu mente se ponga en blanco y eso es algo tan sencillo gráficamente pero que está muy estudiado que es una pantalla negra con una cruz blanca uh -huh. y eso hace que tu cerebro baje otra vez a, a estar súper tranquilo y te van poniendo okay. te van, ¿qué quiere decir? que cuando tú estás viendo ese test tienen unos protocolos que se tienen que seguir cierto tipo de iluminación cierto tipo tienes que estar sentado de determinada forma ta, ta, ta, uh -huh. ta, ta. el software Tú en un ordenador estás viendo eso y luego, después de que ves una imagen, te viene como una escala donde tú tienes que dar clic uh -huh. y tienes que decir lo que tú sentiste okay. al ver la imagen. ¿no? Entonces, por un lado, el software dice al DAX, esta imagen le causó tal. Uh -huh. Y luego se ve cuál fue la señal en el cerebro. Okay. Le llaman signature, sí. exactamente dónde en ese círculo sí. okay. hizo clic. Ah, sí, sí, sí. sí. Esto multiplicado por mogollón de experimentos que tienen que ser validados, lo que dice, sí, este sector de la población, con este tipo, un poco naranja mecánica, sí. ¿no? con este tipo de inducción de sensaciones, cata, podríamos decir que podemos asignarle a ese sentimiento una voz, una música de felicidad. ¿no? Esto es la prueba científica, o sea, aquí... No hay ninguna parte experimental en el sentido del resultado. A nosotros ya con eso nos ocurren mil cosas. Uh -huh. Pero lo que sí es verdad es de que se han hecho pruebas, creo que en, en ningún otro, eh, por lo menos por lo que dice Mara y los científicos, nunca se habían hecho tantas pruebas para generar un resultado sólido en el, a, a partir de ese tipo de investigaciones. O sea que el, en todo este año, los datos que se tienen de conocimiento cero, cerebro, nada más en ese ámbito pequeñito, pero que es bien jodido, uh -huh. ya con eso tenemos resultado más o menos para decir sí. En función de tales características del sector de la población, tenemos tal. Por lo tanto, si nosotros tenemos estas características, podríamos hacer ayudar a la asistencia médica de determinados colectivos que no se pueden comunicar verbalmente. Uh -huh. ¿no? Atención médica, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, básicamente es como se están detectando. Luego no se amplifica el número de sensaciones o de feelings porque primero necesitamos comprobar esos. Uh -huh. Como trabaja la ciencia es primero tener una matriz como súper pequeñita Exacto. que funcione sí, sí, sí, y sí. luego vas a tener la autoridad para aplicarla porque también todo eso sí, tiene sí. que ver con entrega de resultados y financiamiento. Sí, o sea, nosotros, sí. por ejemplo, ahora para pedir el segundo año de financiamiento tuvimos que dar los primeros resultados y ese diciendo dice, y te alucinas, ¿no? Porque tú imagínate que te ofrecen una buena cantidad de dinero para nosotros, para irnos nada, para investigar un año, tú pones ahí 80 objetivos, ¿no? Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy sí, a hacer sí. esto. No, no, no. Dos o tres. Ajá. En un año es un periodo pequeño, cúmplelos. Ya. Y con eso, pa, pa, pa, avanzas. Ya. Por eso también, desde el. Se me hace complejo entender como alguien que viene del ámbito de las artes de la de todo esto de artes experimentales puede aguantar ese ritmo porque ellos están acostumbrados a, a, a, a que ya salga el resultado y que <risa> yeah, yeah. y que arroje algo sí, sí. y entonces bueno viene esto y hasta ahora eh, esta experiencia que te digo que es por un lado muy compleja pero por otro lado es muy básica a nivel metodológico este ahora los resultados han sido verdaderamente guapos o sea se están encontrando cosas muy robustas a partir de a mí a mí eh, se me ocurren desde que ya con eso podríamos hacer que la gente se si dice que está cansada, automáticamente apague la luz o baje la luz. Uh -huh. o sea, si tiene dolor, que envíe un tuit al médico o al sistema. O sea, ya de ahí, ya viene la parte que nos, con la que jugamos muy bien, uh -huh. que es la que a veces el, la, la industria no, no la ve todavía. Uh -huh. Pero tú dices, claro, si yo ya tengo ese log y si está llegando un hardware y tengo redes, yo ya podría hacer mogollón de cosas claro. con eso. Y entonces, esa es la parte de cómo estamos. O sea, es una acotación muy, muy jodida a partir de un sistema que ya no tiene dudas de que es el circunplex de este hombre uh -huh, que, lo, uh -huh. que lo diseñó. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, ya, eh, se, es se escribió esto en, una, en un momento en todavía no existía el machine learning. claro Y entonces ahora es fascinante porque ahora veces hay chavales científicos que son unos cracks de ahí y te dicen, claro, esto con machine learning, por ejemplo, podría ser uh -huh. que el mismo algoritmo ya aprenda cuando uh -huh. esta persona tiene un dolor y ya uh -huh. directamente a sacar una dosis concreta de esto para tal. Uh -huh. no se está haciendo mucho neuromarketing oculto, no lo sabemos, también en Estados Unidos ya con todo esto. Ya está metiendo peña en el ya está metiendo, claro, esto tiene una que bueno, di di di, acaba, acaba. Que esto tiene la parte esta hiper jodida cuando ya lo ves, lo ves en abierto y cuando empiezas a documentarte y me parece que Estados Unidos ya lleva tiempo que de repente, sí, tú lo mataste, ¿no? Porque eres moro mexicano o lo que sea, ¿no? Y no, no, no, ta, ta, y los polígrafos y eso, pues ya son como poco cool. Entonces ponen esto, no, no, no si la seña dice que yeah. tú lo de las torres te las cargaste y ya directamente te enjuician. Yeah. Y, pero principalmente neuromarketing. Claro. O sea, las empresas de policía están pagando mogollón para que tú les arrojes datos del de color en el estante, en esas condiciones. Lo mismo que se hacía antes con las encuestas. Sí. Pero lo que es. Pero ya... A vender, digamos, vender, vender, consumir, es eso, todo consumir, consumir, todo ahí consumir. Dataflow para. Loco, es... loco, loco. Y aquí, y aquí ellos están invirtiendo mogollón, y es lo que te digo, el, el, así como nosotros encontramos esto y hemos encontrado a gente hasta llorando, que nos dan como una las gracias de entrar a este ámbito, ¿no? Cosa que a veces te parece exagerado, pero Pero porque dices, no, es que si no hemos hecho nada, o sea, estamos haciendo algo que además seguramente es parte de dinero público y tal, ta, ta, pero en el fondo te das cuenta que hay. Grandes sectores olvidados uh -huh. de todo eso. Ya. Yeah. ¿no? Eh, principalmente, por ejemplo, el tema de la vejez, el tema de las enfermedades. No obstante, sí es verdad que esa es una parte fundamental del proyecto, pero la otra, el concepto que usamos nosotros, que lo acuñamos con el otro proyecto y que fue adoptado aquí, es eh, sistema de comunicación alternativa. Uh -huh. O sea, sistema de comunicación alternativa también está hablando para alguien que a lo mejor no esté detectado como enfermo de nada, pero que explore nuevas formas de comunicación okay. en una sociedad en red, es nuevos lenguajes, nuevos acercamientos políticos, bueno, culturales. En una sociedad cada vez más, digamos, también, o sea, hiperconectada, pero también al mismo tiempo, paradójicamente, totalmente más autista. Entonces por eso digo, ¿no? exactamente. O sea, que que la gente más, por un lado es, ¿no? es, es, es, es, es asistencia médica y tenemos ese, todo aquello, pero pero aquello, por ejemplo, se ha detectado que hay personas que están este tipo de interfaces en, tenemos aún a un este voluntario, que es, son como familia los voluntarios, porque se, es tan complejo tener voluntarios porque firmar un montón de protocolos éticos, por ejemplo, ninguno de esos protocolos nos los darían como Mobility Lab. Yeah. Pero nosotros estamos accediendo a centros de voluntariado y todo, sí, de sí, gente sí, que sí. está ahí, vía que sola vía los científicos, claro, claro, claro, y claro. que nosotros fallamos sí, sí. así, y se nos cae yeah. el pelazo, ¿no? Yeah, yeah. Y esto me gusta, a mí, por ejemplo, ese tipo de retos me gustan, pero al, al punto que iba, de que tenemos todo ese tipo de... de ese, pero por otro lado, tanto desde el Machine Learning como desde las artes experimentales, tú te das cuenta que también hay una serie de descubrimientos que ellos mismos no los habían visto. Por ejemplo, esto salió hace poco. Funciona mucho mejor el cerebro eh, relación interfaz mujer con todo esto que el de los tíos. O sea, claramente. ¿no? Por ahí okay. hay unos datos que Cuando se publicarán, mejor, ¿a qué te refieres? O sea, que, bueno. que la forma de poder controlar ese sistema, porque luego lo interesante es que luego esas personas también puedan tomar una serie de decisiones, uh -huh. ¿no? de más okay. eficaz, de no sé qué. Esto, esto todavía está ahí como hype okay. pero esto ya ha salido. Eh, por otro lado, que el, un sistema de este tipo, para yo después tomar decisiones, por ejemplo, lo que te decía del dron ¿no? o de sí, la pelotita sí, en la pantalla, sí, sí, sí, sí. son mucho más fáciles de naturalización por personas que tienen parálisis cerebral, Uh -huh. y ves a la familia que llora y tú porque dices que nunca había visto que hiciera nada, pensé que ya no, él ya no tenía capacidad de nada yeah. y que de repente ve que tiene un control repente... musical o claro, algo así, claro. que alguien que en principio no tiene ningún tipo de dificultad, entonces okay. ahí está abriendo ventana hasta acá. Y, claro. eso, y eso sí es la promesa de la ciencia que a mí me gusta. Da igual a qué número, cuando estás llegando a friccionar algo, tú ves que es sa, sa, sa. Sí, sí, sí. sí, sí. ya empezaron con reconocimiento facial, ya ves al popper y cuando se en valentona, Luego venga reconocimiento facial, porque luego, yeah. luego dicen, no, es que a, a, del cerebro lo necesitamos complementar a lo mejor con el, el vibrar de los ojos o con el okay, heart rate okay. o con una serie sí, de cosas. Sí. Por ejemplo, y luego las típicas relaciones que tú llevas encontrando que te, te las ponen ahí a huevo, que es el heart rate y un bombo de batería, ¿no? Y el ta ta ta y tal. Uh -huh. Y uh -huh. ahí ya juegas. Lo que pasa es que en este caso, desde mobility, pues no tenemos toda la decisión, sino que claro. es, es, es esto y tú vas. Sí. Desde un momento que lo implementaremos, venga, ya vamos a hacerlo. Y no, no, hay que cumplir los resultados y ahí vamos. Y entonces, esta es la parte que tiene toda investigación e inversión, principalmente este, en tecnología. Por ejemplo, la, las empresas estas, pues finalmente se dedican a un sector, pero pues igual pueden aceptar cualquier tipo de encargos, ¿no? Eh, y muchos de los encargos son de neuro. de, de advertising, ¿no? Para pa el consumo. Ah, vale, este cacharro sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. es sí. otro juguete más para que la peña consuma. Necesitamos saber más de esta gente. Y ahí va. Neuromarketing. Es como un temazo, ¿eh? De verdad que todo esto que cuentas ahora, último es un, temazo. es un temazo. De hecho, la última pregunta que ya para acabar, así ya vamos acabando la entre, tiene que ver con esto totalmente. Casi casi como que me has respondido casi, pero quizás te pregunto algún matiz. Entonces, en los últimos años las cognitive science han, se han levantado mucho, ¿no? en campos artísticos de investigación, eh, otros más... Pero también en otros más perversos como lo que comentabas tú ahora, como el neuromarketing y tal y cual. Entonces la pregunta un poco, ¿cómo ves este tema en el sentido de cómo puede escapar de esta tendencia orwelliana totalitaria? ¿Hay alguna fisura, alguna línea de escape? Es decir, bueno, has contestado en una parte por el tema de, sí, mira, por ejemplo de terapias y personas que igual antes igual estaban consideradas ya realmente como excluidas radicalmente de la sociedad, incluso como tienen algunas perspectivas de que, de que con vía estas ayudas tecnológicas poder aún desarrollar ciertas cosas y eso es muy interesante y muy... Es como yo siempre pongo este ejemplo de... No sé si te ha pasado, tú cuando ves... O sea, tú ves hoy en día la, la peña haciéndose prótesis de manos. Uh -huh. 3D making, pum, 3D print, paf y tienen ahí un sistema cibernético o pseudo no cyborg de un nene con un, con un brazo así super, incluso súper molón muchas veces que dices, wow ¿qué, qué pasa esto hace con nuestras abuelas un niño que tenía un sin, sin brazo o se había quedado sin brazo por un accidente bueno pobre persona porque es que le iba a pasar o sea quiero decir iba a, iba a tener un grado de discriminación tan tremendo en su vida que ahora yo creo que con esto también va a tener dificultades pero lo que quiero decir es como... Seguramente en la clase yo algún comentario, he leído al respecto de que... Hostia, qué guay que ahora este, mira qué guay el brazo. O sea, ya no es el excluido este que pobrecito que no tiene brazos, sino que es como... Hostia, mira qué molón que tiene el brazo ahí. Sí, porque tiene más fuerza para nos, que nosotros para levantar. Es decir, ya eso, cyborg. O sea, en realidad ya es como un poco ese punto, ¿no? Entonces... Es interesante todo esto, cómo se abren ¿no? estas perspectivas de la tecnología y tal, ¿no? pero ahora un poco entraba más en el tema de lo de antes, ¿no? de cómo ves tú escapar un poco de esas tendencias tan repetitivas del neuromarketing especialmente, ¿no? o, sea, o, o o lo que comentabas tú del de de buscar culpabilizaciones en juicios, no sé qué, vía este tipo de… o sea, cómo escapar de estas tendencias que por, por desgracia estas van. entonces. ¿Cómo salirse? No sé si es una pregunta un poco compleja. De no, no, pero no, no, pero es un poco la... ¿Cómo ves tú? No? ¿Cómo, cómo, sí. Aunque fuera como para decir, bueno, igual, mira, al menos todo esto puede servir también, aparte de lo del tema de problemáticas de diversidad funcional de las personas, o que, tal, que tengan problemas de salud y tal y cual, eso está clarísimo. Pero igual, este conocimiento de las Cognitive Science también nos puede servir para nosotras, para también plantear alternatividades. O sea, esa es otra pregunta, ¿no? O sea, Siempre se ve como el, Ay, hay que rehusar esto porque es como el orwelliano, que tal? Y yo, yo, yo pienso que es on the contrary que voy decir, sí, sí, claro que es orwelliano, pero por supuesto, pero está guay que sepamos cómo va para precisamente ellos no lo puedan todo el rato utilizar en nuestra contra, sino que también podemos nosotros desarrollar otros mecanismos, otras direcciones, puesto que tenemos también esos conocimientos. Diría lo mismo, no solo del cognitive science, sino de cualquier cosa técnica. Sí, sí, del sí. hacking y de cualquier otra cosa que tú lo puedes luego aplicar para crear otras posibilidades de hacer las cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, el, un poco... el, el, el... Claro, la, la pregunta es para todo un, un debate político sí, es, extenso claro, y yo creo claro. que hay como dos partes, claro ¿no? La, la primera eh, y es, es la de siempre con la tecnología. La tecnología viene de una matriz muy clara de inversión militar y de países poderosos. Y a partir de ahí se explota para la muerte, para el dominio y todo, y luego se va filtrando como producto comercial hasta que, afortunadamente hace unas décadas, pues nacen todos los movimientos de hardware y todo que de forma paralela pueden generar una deriva. ¿no? Y a partir de eso generar una serie de posibilidades que sean más democráticas, si lo quieres ver así, o por lo menos que, que se puedan focalizar bajo otros sistemas de consumo, de, de comunidad y todo. ¿no? Entonces, esto de, la, de lo cognitivo y de todos estos dispositivos, se parece exactamente a todo lo que ha pasado, desde el internet, el, el uso del ratolí, las mismas impresoras, el sí. laser cutting, sí. todo eso sigue lo mismo. Sí. Los drones, ¿no? sí. este, o sea, eso no cambia, mm. eso no cambia, y fue hasta, claro, las únicas personas que pueden dar un pulso diferente a nivel de hardware y software, pues es, es el potencial de la comunidad. Esto es que hacen un nuevo OpenBCI, pero ya heredan todo lo de PDE y, y te das cuenta de la robustez, ¿no? porque aparte están bien, las cosas bien hechas. Entonces, esto se parece a lo mismo que Linux y todo esto. Ahí no hay cambio. En lo otro, a mí me ha hecho pensar mucho esa pregunta que tú haces, porque tenemos el tema de... La, yo pensaba, dentro ya de una reflexión humanística de, uh -huh. en, en todos estos temas que el límite era el cuerpo, uh -huh. nuestro último límite, ¿no? Uh -huh. En todos los sentidos, político, okay. a nivel de sí, género, sí. a nivel de sí. independencia, a nivel de todo este tipo de cosas. Y, eh, y era lo... Y aparte no, esto es, es tu imaginario, es tu sociedad, uh -huh. es tu placer y todo. Pero luego a partir de esto me di cuenta que... que no. O sea que... Que hay un límite que apenas se está abriendo y que es muy potente y tiene que ver con todo lo neurológico. Uh -huh. O sea, que el órgano, que entre otras cosas, ¿no? Cuando me refería a cuerpo, me refería más como el cuerpo físico de nuestros órganos sí, que nos permiten sí, movernos sí, y todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, dentro de ese cuerpo, pues que alguien tuviera una mutilación, pues yo lo veía como algo algo drástico, pero a trabajar, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? El tema de la sexualidad, es todo lo que tú quieras. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando veo lo neuronal, me doy cuenta que... Y también te vas, nos vamos acercando también a una edad, ya no somos chavales, llevamos una serie de casos que nos pueden afectar o no, el tema de la misma vejez, la misma vejez entendida como el deterioro del cuerpo, pero la profundidad máxima la veo en el, en el deterioro cognitivo y neuronal, uh -huh. ¿no? ya de nuestros padres, uh -huh. ya de... Y entonces, el, lo jodido que veo aquí, uh -huh es de que sí es un conocimiento muy especializado, porque hasta los que se han dedicado toda su vida a ello saben bien poquito. Ya. Sí. Entonces el margen de entre los que saben bien poquito, que saben mucho más que el resto de la población, sí. ese es, la distancia es muy lejana. Ya. Sí. Entonces, cuando, para nosotros poder imaginar y poder todo eso, lo del brazo, por ejemplo, sí que tiene una, una historia muy directa y muy clara. ¿no? que viene de la robótica, de la fortaleza, sí. entonces lo del 3D printing ayudó uh -huh. y, y hay como una lógica que es como, sitio sí, claro. eso es. Sí, sí. Pero en lo otro, yeah. y más con este año que llevamos dándole a todo eso, con peña que cerca, me doy cuenta que aquí lo peligroso, uh -huh. o lo que veo verdaderamente jodido, es que nos podamos acercar al conocimiento base de entender cómo funciona todo esto, de esos que de todas formas saben bien poquito. Ya. Yeah. Y entonces si tú piensas la gente que está completamente dedicada a eso de dónde cómo está viviendo de dónde está financiada todo pues caemos un poco en la historia de la uh -huh. y entonces la, esa es la noticia mala la noticia buena cuál es que precisamente por estar en esta sociedad hiperconectada por gente como nosotros rareses que entramos a sus sistemas o los de BSI que dicen no no no abrimos a esto y, uh -huh. ta, ta, que eso ya está sobre la mesa como debate uh -huh. eso ya está allá y entonces eh, ya eh, la generación de anticuerpos, por ejemplo, esto que pasa en Estados Unidos, de las leyes, por ejemplo, en Europa ya no entra tan fácil. Uh -huh. ¿no? Y hay una serie de situaciones que, que hacen que esté ahí. Pero lo que veo jodido es que la curva de aprendizaje es bien compleja. Uh -huh. Es bien, bien compleja, porque aquí sí es ciencia y neurociencia. Por ejemplo, ayer que dimos una charla en el Mercado de la Música de Vic. primero habría un especialista que trabaja de musicoterapia del SMUC, de la Escuela de Música de Cataluña. Uh -huh. Y ella misma tenía mucho cuidado en decir: Yo, estos no entro porque mejor los que vienen, porque es de un grado de especialidad, todo yeah, lo que es lo yeah. neurológico. Entonces, ella sabe mucho, pero ella misma estaba ahí, una, una mujer maravillosa que, que sí, nos sí, dio sí, una sí. clase, pero ella misma decía: Pues esto, ahora vienen estos porque, wow, la nena! ¿Sabes? Yeah, o sea, yeah. Entonces, el, esta es la parte que veo: que el, el órgano. De una complejidad intensa, por ejemplo, la Mara Diersen da unas charlas maravillosas y, por ejemplo, te hace el cálculo de las transmisiones que puede tener, los cálculos que puede tener tu cerebro en comparación con el ordenador más potente que hay uh -huh. hoy en día, el uh -huh. supercompetador de uh -huh. San y yo no sé qué. Uh -huh. Y quedas alucinado de lo del cerebro. Hace poco vi a Facundo Marés, que es un científico divulgador muy famoso argentino, y, eh, y este lo ha hecho pop, todo el discurso, o sea, te lo pone un poco el, el puncete, ¿no? Y está bien porque sí. te vas ahí enterando y todo, y, este, y el tipo tiene, o sea, uh -huh. es más sólido quizás que el puncete, pero lo que voy sí, de sí, que es sí. pop, sí, sí, sí, va sí. saliendo por ahí, Opa. por ejemplo, descubrió Divulador, divulgador. pop, ¿no? sí, sí, sí, para y, el mainstream, sí. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, y sacaba una cosa de, de que a mí me parecía... Me pareció maravillosa, una epifanía, uh -huh. el hecho de decir, no, no, es que las células se regeneran. O sea, hablábamos de que cuando bebes, cuando o sea, tú vas matando células, y, yeah. y decían, una célula muerta se puede regenerar. Claro, estamos, en, estamos como en un renacimiento de una serie de postulados que se habían dado del cerebro y que ahora, gracias a los sistemas, dicen, no, no, no, no, yeah. amigo, es que mira, puede yeah. pasar todo ese proceso. Yeah. Te hablo de cosas bastante banales, pero para que sí, veas, sí, sí, sí, sí. para que veas que el resultado, eso uno, luego otro, el té verde unos chavales, el té verde, que tiene un montón de beneficios, pues resulta que para el cerebro es una cosa impresionante. Y entonces, hay mucha gente que, de toda esta maquinaria, lo que está vol vol volcando es a estudiar el té verde, los efectos. Ah, sí. Que es una maravilla verde. de la longevidad y del cerebro, ah, sí. para temas de pérdida de memoria. Wow. Esa es otra cosa que parecería, pero que tiene o sea, toda la comunidad científica. Coño. Wow. Ahí, en plan, volviéndose locos para ver qué tiene el, el té verde, para ver qué pasa el té aquí. Verde. Qué pasa y aquí. algo de tomar té verde al día. Aparte de tomarte ahí y ya, ya, un o sea, litro que, y medio cada sí, día, Sí, sí, sí, ¿no? pero que algo tan, tan, tan, <risa> tan doméstico como puede ser eso. Sí, sí. Y luego otro, el último ejemplo, para que veas más o menos cómo se las aguas, lo de la musicoterapia, que está el, el gurú que se llama Oliver Sacks, que acaba de morir, pues un tío que se dedicó a decir, no, no, coño, la música, ¿no? así como el, para los del té de la música, y, y, y lo, lo tenían allá marginado porque todavía no se podía comprobar. Es que, y en, cuando empieza el tema del algoritmo, ¿verdad? Uy, Oliver Sacks es, es un dios que acaba de es morir. Es un temazo. Porque yo también he leído algunos artículos de, relacionados con este tema del como el trigger que genera a nivel mental, cognitivo. Una, una mental, locura. Tal, la y, música. Y la música, el placer que te genera y por qué y cómo y no sé qué. Todo ese tipo de cosas es un campo que se te abre ahí que bueno. Loquísimo. Y, el, loquísimo, y entonces loquísimo. cuando se muere el Oliver Sacks, que nosotros tenemos poco de haber entrado en este proyecto, pero para que veas ahí, la repercusión, trata. Ya hicieron un homenaje aquí muy grande en el, en el auditorio y, ta, ta, ta, ta, y nos invitaron. Y nosotros veíamos como, ¿no? lo que veíamos era de, de, claro, pero esta peña lleva toda su vida, nos invitan a que, no lo, lo que nos dimos cuenta es precisamente que estamos ahora en ese puente de todo aquello. Ellos dicen, joder, es que esta gente lo que está haciendo puede comprobar todo lo que nos hemos estado peleando. Y, es, y de repente nos dimos cuenta que no, no, éramos igual de protagonistas que muchas otras teorías que se estaban dando allá. No, o sea, que no éramos los que era para rellenar allá porque tenían un cacharrito, no, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y entonces hemos estado, yo estaba en programas de televisión, con, que iba trabajando el tema de la música, el cerebro. Ahora hay un documental muy potente que se, grabó, se vino a grabar en Sonar. Y estamos aquí, que se llama, este es muy interesante, lo van a sacar, es una productora de acá. El, el documental se llama Brain Beats. Okay. Brain beats. y entonces, ¿y a dónde van eh, música tecno? o sea, dentro de todos estos procesos la música tecno es la más cercana a la estimulación precisamente por su sistema algorítmico tacata, tacata, tacata. Oh. y entonces un documental que va a salir en TV España es, es, y eso, eso, eso, vamos, y eso es ver una, ya. y eso es una locura y entonces sí, hicieron sí. al a Richard Houghton, al Brianino, sí, sí, fueron el, con los berlineses los de, sí, sí. Y, este, y nosotros nos dijeron, claro, es que esto es por aquí, lo gustaría a nivel médico y todo, y dice, pero, pero entonces va a ser un docu muy robusto para un poco terminar y decir que es la edad de oro de esta, de esta movida, pero que esa distancia de la que te estoy hablando hace que realmente todavía seamos exageradamente vulnerables, por un lado, por otro lado, es súper abstracto. Entonces, también, ¿hasta qué grado de compromiso, no? Uh -huh. Tenemos que asumir para poder entrar, uh -huh. pero que requiere, por lo menos de lo que yo he conocido, de ámbitos, por ejemplo, el tema de Giphy, ¿no? Uh -huh. este, tiene una lógica de telecomunicaciones, y luego tiene el concepto humano y uh -huh. la reapropiación uh -huh. y todo, uh -huh. pero luego, cuando te lo chupas todo, después uh -huh. de tres años dices, claro, pin, pin, pin, pin, las frecuencias, uh -huh. las ondas, uh -huh. yo puedo, jaja, ja, puedo, hackear ja, sí. No, no, pero aquí el cerebro... Ya. Es una locura eso sí, sí, sí. y ahí estamos <risa> bueno Efraín muchas gracias ha sido brutal tío. O sea, creo que ya con todo esto que te he preguntado bueno ya tenemos aquí ya tenemos un de material Muy bien. muchísimas gracias ¿eh?